La Red Latinoamericana de Psicología Rural está conformada por un grupo impulsor que cuenta con 23 personas y más de 250 integrantes y 22, más de 22 países. Este grupo impulsor está organizado en tres coordinaciones, la coordinación de comunicación, coordinación de eventos y publicaciones y coordinación de articulación interna y externa. El objetivo general de nuestra red es desarrollar y promover Sí, la psicología rural en toda Latinoamérica y el Caribe, eh, realizando eventos tanto presenciales como virtuales y promoviendo y generando eh, publicaciones donde se desarrollen herramientas técnicas, prácticas y teóricas desde la psicología para promover el bienestar de las comunidades rurales. Nuestra red se ha ido entretejiendo a partir del primer Congreso Latinoamericano de Psicología Rural realizado en el 2013 en la ciudad de Posadas, Argentina, y organizado por la Universidad de la Cuenca del Plata. Ahí nos dimos cuenta que había muchas cosas en común y nos volvimos a reunir en el segundo Congreso Latinoamericano de Psicología Rural realizado en Europédica Brasil, organizado por la Universidad Federal de Rural de Río de Janeiro, y es en el tercer congreso en, realizado en septiembre del 2019 en Bogotá, Colombia, organizado por la Unidad Agraria, donde decidimos reunirnos como asamblea y formalizar lo que ya comenzábamos a referir como la red latinoamericana de psicología rural. Es a raíz de la organización de esta red entonces que hemos podido organizar diferentes redes sociales para visibilizar lo que se viene haciendo, tales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube y un sitio web. En todo esto nos pueden encontrar como Psicología Rural o como Repsi Rural, según el caso. Y bueno, finalmente, la verdad que es un honor ser una red asociada de una institución con tanto reconocimiento a nivel latinoamericano como lo es CLACSO. Eh, y es por eso que les invitamos a cualquier persona, especialmente a profesionales de la psicología, pero a cualquier otra, de otra ciencia, saberes o conocimientos que quieran ser parte de, de la misma, para ello, pueden eh, rellenar un formulario y de manera gratuita se suman, que están en cualquiera de nuestras redes sociales. Y, bueno, les esperamos. Muchas gracias.